Las características y ventajas, eh, ventajas, desventajas de los usos de los siguientes servidores, tanto web Apache y eh, nix eh, Tenemos que el servidor web Apache, entre las características están soporte de seguridad SSL y TLS. Pueden realizar autentificación de base eh, de datos utilizando el SGDB. Eh, también puede dar soporte a diferentes lenguajes como el per, PHP, Python y TCL. Las ventajas de código abierto y gratuito con una gran eh, con comunidad de usuarios. Eh, los parches de seguridad eh, regulares y actualizados con frecuencia. Estructuras basadas en módulos, multiplataforma y está disponible en servidores Windows y Linux. Las desventajas presenta problemas de estabilidad por encima de las 10.000 conexiones. Un uso abusivo de módulos puede generar eh, brechas de seguridad. Entre los usos está eh, que el Apache Brinda es utilizado principalmente para realizar servicios a páginas web, eh, ya sean estáticas o dinámicas. Los servidores web NICS, eh, características, servidor de archivos estáticos y dinámicos, sirve como proxy inverso, eh, Soporte de identificación HTTP, soporte de índices, balanceo de carga, tolerante ante fallos, ofrece alta disponibilidad, escalabilidad eh, asegurada y soporte para FAS y FAS CGI eh, caché, compatible con IPv4 e IPv6. Las ventajas, eh, la principal ventaja de Nix es eh, su velocidad, eh, Nix es bueno para procesar y entregar contenido estático y su capacidad de con miles de conexiones simultáneas, el doble de la velocidad requerida en Apache. Desventajas, falta de soporte, eh, configuración y directrices, ya no es el más rápido, Nix no posee la capacidad de procesar contenido y usos puede ser usado como proxy inverso, balanceador y carga de proxy para protocolos de correo.